Hablando con Jesús Podcast Esos, Hablando con Jesús Podcast Maravillosos que pone el Señor Que el Espíritu Santo lo ha titulado Si eres líder no hagas esto Esto no únicamente va para pastores Liderazgo de una iglesia, de un templo como tú lo quieras llamar, en tu empresa, en tu hogar, donde tú estés, eres un líder, eres real sacerdocio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor hoy nos trae una palabra maravillosa, como siempre lo digo aquí en Cristianos en la Gloria Radio y aquí también por Facebook, YouTube y por cristianosenagloria.com. Siempre donde la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Padre Celestial. Y una vez más, el título es, si eres líder, no hagas esto. Y es por eso que el Señor nos lleva en estos 60 minutos a darte 8 tips, 8 puntos, 8 bullets. Eh, que nos dice, que no debemos hacer? porque eso es lo que se está viendo hoy en el pueblo de Dios y es por eso que el Señor cada día nos quiere a, a que mejoremos ayudar a que mejoremos y por, y con, por ejemplo con, los, con las clases virtuales de los jueves de la fe que conquista al Señor cada día apoyando más su palabra en el nombre poderoso de Jesucristo donde caiga esa palabra yo sé que va a caer en, en en buena tierra. Y si fueron siete, 10, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos. Un saludo a todos que nos escuchan por cruceros en la Gloria radio también nos ven en, las en los diferentes países, ciudades, del lugar donde tú vivas. Gloria Dios y labor para el Señor. No te canses de dar la nuevas nueva buenas terreno a los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dale siempre esa gloria, esa honra y el poder a nuestro amado Rey. Siempre glorificándolo, siempre dándole esa honra y ese poder a nuestro amado Padre Celestial. Y, y el Señor nos, nos lleva a Gálatas capítulo 1 versículo 10. Una vez más, Gálatas capítulo 1 versículo 10. Que dice la palabra, mis hermanos de cristianos, eh, en la gloria Qué dice ¿qué busco con esto? ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? ahí hay una pregunta y hay otra pregunta que dice cuando Pablo le hablaba a, a, a, a Gálatas piensan que procuro agradar a los demás si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo uy, una palabra maravillosa que nos trae el Señor tú estás poniendo la mirada aquí en ¿En un hombre o, o en Cristo Jesús? Si estás poniendo la, la mirada en Cristo Jesús, te digo que vas por el camino perfecto. Si estás poniendo la mirada en un hombre, hay ahí un problema. ¿Por qué? Yo sé que el Señor pone siervos, siervas de un liderazgo para que te, te oriente en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero si tú comienzas a pedirle, es por ejemplo, un, el ejemplo que puse hace mucho tiempo. Que tu hijo use un amigo para que el amigo de tu hijo te diga que es lo que quiere. Entonces, lo correcto es que tu hijo venga a ti, te pida lo que tú quieres, lo que él quiere, ¿cierto? O tu hija, una vez más. Gálatas nos dice, capítulo 1, versículo 10, que busco con esto. ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Claro que la de Dios, ¿cierto? Piensan que procuro agradar a los demás Si yo buscara agradar a otros No sería siervo de, de, de Cristo Y es por eso que hay ocho puntos Que el Señor nos quiere decir Que si eres líder, no hagas esto Todos somos ese, ese liderazgo Todos somos ese real ser, todos somos esos, esos, eh, ese pueblo de Dios que realmente busca de corazón al Señor. Tiene ese liderazgo, tiene esas, tiene que llevar esas buenas nubes del reino de los cielos. Y como siempre, y lo hemos aprendido, es con nuestro, con, lo, con nuestro testimonio. Es siempre donde la gloria y la honra al Señor. El primer punto o el primer tip que el Señor nos pone, no cuestiones públicamente la asistencia de las personas a las reuniones y es lo que vemos, eso, es la vieja, eso era la vieja escuela eso era lo que lo que uh, reliculizaba como método pedag pedagógico y eso es lo que vemos hoy en día Hola, eh, oh, y hace tiempo y ese milagro y ese milagro que me llamaste Y ese milagro que me escribiste Y ese... No Como lo escuché de un pastor Y esto realmente me tocó Que... Que ellos Esta, esta familia Se había apartado mucho tiempo de, de esa congregación Y cuando regresaron eh, Ellos le decían que se podían regresar él le dijo, no pueden regresar Y ellos... Comenzaron a llorar y Él dijo, por, eh, no pueden regresar porque nunca se han ido. Y así es con el Padre. Muchas veces vemos que nos hemos ido, pero el Señor dice, no, nunca se han ido. Estoy contigo, estoy en todo momento. Otra cosa es que tú no quieras abrir el corazón, no quieras abrir a uh, tu mente, esos oídos espirituales, esos, esos ojos espirituales. No hay mejor camino que la libertad por eso en este primer punto no cuestiones públicamente la asistencia de las personas a las reuniones sea familiar sea en la iglesia eh, como, y algo que he aprendido cuando corrijas, corrijas en privado no lo hagas en público porque si lo haces en público ahí hay un problema ahí hay una falla y es por eso que debemos buscar la aprobación de Dios y la aprobación de Dios muchas veces es... Por eso cuando lo que hacemos en privado, el Señor nos habla en ese privado, y cuando escuchamos la palabra, Él, no, Él nos habla por medio de su palabra y no, nos corrige en privado, porque en público, Él nos va a exaltar. Y va a ver el compromiso que está haciendo con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Qué hermosa palabra nos, nos dice el Señor! Y esto es un punto muy importante. Que lo tienes que hacer con tus hijos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si estás comenzando a ser un papá, mamá, corrige a tus hijos sabiamente, pídele la dirección. ¿A quién? A nuestro amado Jesucristo. En esta hermosa palabra, la Biblia, te dice cómo establecer una, una, una familia, una empresa, un hogar. Muchas, a, a, mejor dicho, en este hermoso libro te dice de todo. Y es por eso que cuando corriges a tu Hijo, pide la sabiduría al Señor, en el nombre del poderoso de Jesucristo. Un segundo punto que nos habla el Señor, que no hagas sentir culpable con, respect, uh, con respecto a los aportes económicos de la gente. El aporte económico es un gesto desde la gratis, uh, gratuidad de cada uno y no, y no desde la presión culpa o manipulación. Y hoy vemos mucho que, que quieres, se quiere hacer sentir al pueblo. No, tú no tienes más, entonces tú, tú vas a ir a a salir al infierno. Y es precisamente esta semana estaba hablando con personas que no conocen del señor. Entonces y una y una de aquellas personas me decía que que su que su familia decía que si no si no aportaba este tanto porcentaje se iban para el infierno. No, eso no, eso no, eso no, eso no es así. Si ¿Sí ve cómo manipulan la palabra de Dios, cómo la... no se evangeliza realmente lo que el Señor quiere que su pueblo realmente entienda. Y esa manipulación es que, y lo he visto, y lo vi hace mucho tiempo, fuimos, le pedimos permiso ante todo al Señor, como siempre. Cada cosa que tú hagas en tu vida debes de pedirla, de pedir una autorización del Señor. Y si el Señor dice que es, es, está bien, es ok, eh, bueno, para adelante. Entonces, fuimos a esta tal X congregación. Y. Se fue hasta hace muchos años Y la persona Había una persona no, no, no Una vez más no, no se va a decir el nombre de, de la congregación Allá Dios con cada uno de ellos Y una persona iba a salir Y está y, y, Entre comillas Este como le llamen Profeta, pastor, lo que sea Estaba saliendo A una persona en la iglesia le dijo, si tú sales, será maldecido. Si tú no diez más, voy a decir en dólares. a ah, Un ejemplo, 500 dólares o 1000 dólares, no vas a recibir la bendición. Tú me dices, ¿estás, estás bromeando? Y dice: No, no estoy bromeando. Lo vimos, lo escuchamos. Y, y cuando dijo eso esta persona, entre comillas, este siervo de Dios no estoy hablando mal de él, sino fue textualmente lo que dijo no, eh, este, eh, mi esposa y este servidor quedamos impactados entonces este es el segundo punto que nos dice el Señor si eres un líder no hagas esto y es por eso que si tú quieres agradar a un hombre mucho cuidado pero si gracias a Dios oh, oh aleluya tienes que obedecer Tienes que darle la gloria, honra y poder al Señor. Mis hermanos, mira que en Mateo capítulo 25, versículo 21, el Señor nos dice esto. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de, muchas, uh, de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué hermosa palabra nos está hablando aquí el Señor. Tú, como que ese líder que tú eres, y el ejemplo que te estaba, que te puse hace unos segundos, minutos, de aquel varón, eh, de aquel hombre que dijo que a esta persona que si se salía y no, y no daba un, un diezmo de 500 dólares o 1000 dólares, su vida sería maldita entonces yo, yo, yo siento que este hombre dijo no, yo me, me endeudo no tengo plata de pronto pero me voy a endeudar porque si no mi vida va a ser maldita porque ya me maldi maldijeron y por eso el, el segundo punto no haga sentir culpable con respecto a los aportes económicos de la gente muchas veces la gente no tiene plata y se está endeudando porque alguien le está maldiciendo su vida tremendo y es por eso que en esta parábola de los talentos, en Mateo 25, 25 y el versículo 21, nos está diciendo, su Señor le respondió, hiciste bien, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Con lo que te hago el Señor y con ese liderazgo que tú tienes, ¿Realmente estás haciendo lo que hablamos en el primero y el segundo punto? Recuerda que en el primer punto es, no cuestiones públicamente la, la inasistencia de, de las personas a las reuniones. De pronto ese familiar que no has visto hace mucho uy, hace tiempo, y es porque no escribiste, uy, hice milagro. No, porque eso es hacerlos sentir mal. Y ya como conociendo de Cristo Jesús, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, debemos ser luz en las tinieblas sale en el mundo y es por eso que debemos siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor debemos ser esos grandes embajadores y, y una vez más si tú estás haciendo como lo, lo que está lo que usted estaba leyendo en el versículo 21 cuando el, aquí de la palabra de los talentos que, que al final dice entra en el gozo de tu Señor ¿realmente tú estás entrando en el, en el gozo del Señor? Realmente con lo, que, con lo poco espiritual que tienes, con lo que te has ganado, porque no nos merecemos lo que, lo que tenemos, es por la misericordia del Señor. Realmente te estás gozando en el Señor, realmente estás, estás ya no estás, estás haciendo sentir a la gente mal, sino... ¿Sabes que Bienvenido una vez más Hacerlo sentir como que siempre ha estado En esa reunión Y decirle eh, ¡Qué alegría verte! Y van a decir ¿Cómo así? ¡Qué alegría verte! Pero hace, hace tiempo no, no, no volví Y como ese pastor dijo Es que nunca te has ido Siempre te hemos tenido presente Y esa persona va a decir ¡Wow! Poderoso hace respuesta en el nombre de de Jesucristo. Y es por eso que el Señor también nos lleva a un tercer punto. Un tercer punto que el Señor nos quiere hablar, nos quiere instruir cada día. En estos Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. El punto número tres, el uh, tip número tres que nos dice el Señor nunca decidas por las personas en asuntos personales lo que ejercemos el liderazgo no estamos para transformar en la conciencia de las personas ni el único semáforo o persona autorizada de sus decisiones hoy vemos iglesias iglesias y cuando yo escuché esto y esta esta esta palabra ya la había escrito como hace unos dos, dos semanas. Y después lo escucho por otra, uh, por el pastor que te dije que, que estas personas lloraron y, ya, y él le decía que nunca se habían ido. Y yo dije, uy, Señor, estoy conectado en el espíritu con este varón de Dios. Mucha, y vemos hoy iglesias que deciden con quién casarse, con, lo, con, con quién no casarse, qué debe hacer con su vida. Y es lo que hay que tener cuidado quién es el que te suple quién es el que va a pagar por la carrera no va a ser el pastor ni el líder entonces hay que tener mucho cuidado con eso mis hermanos y por eso que en este punto dice nuestra labor es ayudar a que a que toda decisión sea personal, libre y consciente y consciente entonces que esa decisión que tú vayas a hacer en tu vida ¿Se ha consultado con quién? ¿Con el Padre a través de quién? De Jesucristo. ¿Y, y esa, y esa guienza de quién? Del Espíritu Santo. Porque todo lo que pidieras al Padre, el Padre os oh, los dará. Entonces tú debes tener, de tener esa decisión personal y libre y consciente de pedir al Señor, Señor, esta decisión que voy a hacer, esto, este trabajo que voy a tomar, Señor, ¿es el correcto? O como pareja orar los dos y esto es lo correcto por eso el título es si eres líder no hagas esto porque tú eres esa cabeza de hogar tú eres esa cabeza, esa ayuda idónea los dos son líderes en eso o en esa empresa o donde el Señor te haya puesto en ese templo entonces por eso en Mateo en, la, en las parábolas que nos habla de eh, de los talentos en el versículo 21 que me encanta que dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Tú has realmente has sido fiel en lo poco que te ha puesto el Señor? Para que Él te diga después, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y cada vez que hacemos eso, realmente hacemos lo contrario de lo que estamos hablando, vas a sentir el gozo del Señor vas a entregar todas esas cargas vas a entregar todo lo que eh, de pronto tú dices no, yo quiero hacerlo y una vez más, y lo he dicho y lo he repetido muchas veces hace tiempo quería llevarme esas cargas y no, esas cargas necesitamos entrar, entregárselas a Cristo Jesús Él, eh, Él pagó el precio en ese madero y Él es el que va a llevárselas en el nombre poderoso de su nombre y es por eso que el Señor mis hermanos cristianos en gloria querido oyente que también nos escucha en Cristianos en la Gloria Radio siempre le damos la gloria y la honra al Señor porque nos estamos, nos estamos gozando y estamos compartiendo la felicidad en nuestro Señor Gloria a Dios, nos estamos gozando y es maravilloso que, que estamos entrando en el gozo de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos está al comienzo no sé cuánto llevas en, en, el ministerio, en tu ministerio o en los caminos del Señor pero Él te dio algo y esos frutos han, han sido multiplicados una vez más siervo bueno en lo poco has sido fiel en lo que te dio el Señor ¿qué, qué has hecho con eso? te pondré a cargo de mucho más toda esta responsabilidad como embajador del reino de los cielos entonces es lo que quiere el Señor, que tú le des la gloria, la honra y el poder a través de tus acciones, a través de ese liderazgo que tú eres, porque tú has venido con un propósito. Recuerda que él, él, antes de que, tú, de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, él ya sabía el propósito, sabía lo que iba a hacer con nosotros, prácticamente se está devolviendo la película estamos viviendo una película que ya se vivió y es por eso que el señor nos lleva al punto número 4 llevamos tres no cuestiones públicamente la asistencia de las personas este es el número uno número dos no hagas sentir culpable con respecto a los aportes económicos de la gente el número tres es nunca decidas por las personas en asuntos personales esa persona que se la pida directamente con el gran yo soy a través del hijo jesucristo eso es claro más claro que una que, que la llama un huevo entonces eh, mis hermanos número cuatro en este punto número cuatro antes de leerte este número cuatro hay un salmo en el capítulo 31 versículo 16 que nos dice que irradie tu paz sobre tu siervo Por tu gran amor, sálvame Una vez más Que irradie tu paz sobre tu siervo Con tu gran amor, sálvame Como nos decía Galatas 1110 ¿Qué buscas? ¿La aprobación humana o la de Dios? Y yo sé, yo sé que está diciendo que la de Dios Entonces que ese amor irradie sobre nosotros. Que esa misericordia cada día irradie más y ese amor en nosotros, porque esa gracia que nos, nos está dando, de esa gracia debemos de dar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que entramos a este punto número 4 que nos dice: No estás para exigir que la gente te rinda cuentas de su vida, de su economía y de su sanidad emocional. Si es así, deberías tú también rendir cuenta de tu vida económica y tu, y tu sanidad emocional a la comunidad. Entonces líder, líderes. Si tú le estás rindiendo cómo está tu, vamos a hablar de pastores, liderazgo en un templo. Si tú le estás pidiendo a la gente que te hablen de la vida de los demás, o De ellos de tu congregación, o le realmente le estás enseñando hoy. Miren, te voy a enseñar una cosa. Tú necesitas hablar directamente con quién, con, con el Señor, no conmigo. Yo únicamente te, la, eh, te estoy diciendo, estoy enseñando lo que el Padre me está, lo que me está diciendo a través de su Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que ese amor irradia a. Uh, tu paz sobre tu siervo. con tu gran amor. Salva. Y es por eso que no exigas a la gente que te rinda cuentas de su vida, de sus emociones, de su economía. El, por su misericordia el Señor te puso esas, esas ovejitas. No para que las destruyas y le estés prácticamente chismoseando hay momentos que van a ver que estas personas necesitan hablar claro que sí y el Señor te va a direccionar y si, y si esa persona va a venir a través de su Santo Espíritu el Señor va a ser el que va a obrar en, en, eh, en esa vía a través de ti pero una vez más no estamos para decirle a la gente aporte no es lo que vemos hoy en día todos quieren Demen, demen plata, plata, plata, plata. Quiero ir a las naciones, pero sus familias están destruidas. Y es por eso que el Señor está hablando en esta. En esta, en esta hablando con Jesús propias. ¿Qué realmente estás haciendo para mis ovejas, mi comunidad? ¿Qué realmente estás haciendo para, esos, para mis hijos? Te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Realmente estás, uh, estás, estás, como lo dice eh, en la parábola de los talentos, que te estás gozando en el, eh, en el gozo de tu señor, porque en lo poco has sido fiel y él te ha puesto por más. Pero cada, cuando te subes cuando él te sube a lo más, como que se te va, se olvidó que Dios te puso. Ya como crees que tú lo hiciste. No, fue el Señor lo que lo hizo El Señor pone reyes, quita reyes Entonces Que la gloria no sea para ti Que la gloria sea para el Señor No únicamente Estamos hablando De ese liderazgo de un templo Sino en el hogar, en todo lugar En el, en, en el trabajo En la oficina, en tu empresa Que realmente se vea Que tú te estás, importan, eh, te estás comportando como ese gran, ese gran líder empresarial o como ese empleado, gran empleado de tu empresa. Y que vean realmente ese cambio en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole la gloria, y la honra y el poder al Señor. Número 5. Y ese número 5, mis hermanos, eh, como siempre, esto va relevante con todo lo que estamos hablando. Ya damos cuatro puntos, uh, cuatro tips. Y el número 5 dice, no seas la voz de autoridad absoluta en cuanto a la Biblia. La labor de maestro debe estar abierta al discernimiento de, de, de quienes te rodean. Los líderes de sectas son incuestionables, no los pastores. Mi pregunta, ¿tú tienes una secta o eres un pastor? O eres una persona abierta o eres una persona cerrada a, las, a los pensamientos o, o a las decisiones o, a la, o, o al discernimiento de los demás. Entonces, que si se estás fallando en eso, debe comenzar a trabajar. El Señor te está diciendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor... Mis hermanos, nos lleva a Romanos 14, 4. Y este Romanos 14, 4, mira lo que nos dice. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro que se mantenga en pie o que caiga? Es, es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo y va de acuerdo con lo que estamos hablando aquí en el número 5 ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Quién eres tú únicamente para decir que lo que tú dices está correcto? En el nombre poderoso de Jesucristo por eso somos una iglesia pero tenemos diferentes miembros y hay que tomar lo bueno de cada uno y de ahí sacar una buena conclusión o algo provechoso para qué? para la comunidad en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te alaba y te glorifica mi amado Señor y estamos aquí hablando con Jesús propio, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor también estamos interesados en la gloria radio dándole gracias al Señor porque su misericordia su amor es grande para con nosotros nunca vamos a cansar de decir porque Él es maravilloso, eres hermoso en el nombre el poderoso de Jesucristo. Si nos pone esos temas, es porque realmente se está fallando en muchas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros, de no fallar, de que cada día seamos mejores, de que cada día realmente el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe cada día a mejorar como seres humanos, como esos hijos de él para que podamos enseñarles a, lo, a los demás no únicamente eh, con pues, evangelizando, dando la palabra sino con nuestras acciones precisamente esta semana también hablaba con estas personas que no conocen al Señor y hay mucha gente que se sabe, se sabe la Biblia de pasta a pasta pero sus acciones dejan mucho que decir dejan mucho que decir Predican bonito Hablan bonito Es lo que la gente quiere escuchar Pero en sus, en sus hogares son otros Sus vías son otras Ellos pueden mentirle a los hombres Pero a Dios no Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Una vez más, Romanos, Romanos 14, 4 dice, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro que se mantenga en pie o que caiga? Es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie. Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y el Señor te va a sostener si eres el gran líder, si eres el gran hijo de Dios si lo buscas de corazón, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Eres hermoso, maravilloso Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos para el punto número 6. Eh, punto número 6, lo que nos dice el Señor. Wow, este, este es un punto hermoso, maravilloso, Padre. Y en este punto número 6, el Señor nos está diciendo, no pidas que se sometan a tu autoridad. Y es lo que vemos hoy en día. Vemos, vamos a hablarlo en el en el punto de pastores y líderes que quieren tener, sentirse famosos. Que lo llame pastor, que se sientan como que se les sube esa, esa, esa levadura. Y hoy en día vemos que... Se hablan iglesias por abrir iglesias. Y desafortunadamente el pueblo de Dios no está leyendo la palabra. Les está perdiendo por falta de conocimiento. Y no saben discernir que lo bueno y lo malo. Y cuando les hablan bonito tienen como oído y les gustó y el amén y el amén y el amén. Y mira lo que continúa diciendo. Una vez más, los no pidas que se sometan a tu autoridad, los líderes inseguros hacen esos llamados. En el Nuevo Testamento, mira lo que nos dice en el Espíritu Santo, estos apuntes maravillosos que nos pone el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento es claro, al decir que toda la iglesia es un sacerdocio, y lo que estábamos hablando al comienzo, de estos, el, del 1 al 5, somos real sacerdocio, somos ese liderazgo que, y somos esos embajadores de reino de los cielos que realmente necesita dar que, ese buen testimonio en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale siempre esa gloria y esa honra al Señor porque Él se lo merece en el nombre poderoso de su nombre. Y siempre cuando le damos la gloria y la honra al Señor eh, pues, mis hermanos no nos estamos acreditando de nada en el nombre poderoso de Jesucristo Siempre dale la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Y en ese mismo punto número 6 nos dice y si tú tienes por función del Espíritu Santo dirigir, enseñar o administrar una comunidad, lo haces desde, desde tus limitaciones y colaboración mutua con todos, no desde, no desde esa ficticia infalibilidad que termina siendo insana. Muchas veces no se está haciendo lo que el Espíritu Santo está pidiendo, sino se va en esa parte humana, y por eso comenzamos con Gálatas 1.10, buscas ganarte la aprobación humana o la de Dios pero hoy vemos que muchos líderes nos por hablar mal es lo que estamos viendo están buscando aprobación humana vamos a traer el cantante este para que se me llene la iglesia y me lleguen los diezmos vamos a traer el predicador este para que mejor dicho pongamos las sillas de de cinema para que se sientan cómodos y vengan aquí, digan que esta es la super iglesia. Hablemosle de prosperidad, hablemosle de sanidad y todo eso. Claro que el Señor quiere hacer eso contigo y el Señor lo puede, lo puede hacer. Como esa canción de Barak, Dios háblame. Eh, y está diciendo que si estás fallando, pues si quieres que Dios te hable, ah, ah, abre la Biblia. Comienza a leer la Biblia, a discernir la palabra de Dios Y el Señor te va a hablar por su palabra eh, Más claro no, no lo puede decir el Espíritu Santo En el nombre poderoso Jesucristo Por eso te damos la gloria, y la honra y el poder amador Señor Y es un punto que, que vemos que hay un liderazgo Que quiere tomar el control del pueblo de Dios Ahora mi pregunta es, si esa persona es consciente de que se está arrastrando a, un, a muchas almas, no a una eternidad, sino a una eternidad en el lago de fuego. Entonces yo, yo me pregunto, eh, ¿realmente eres un líder? ¿Realmente eres una persona temerosa de Dios? y si estás haciendo todo lo que del 1 ya hemos leído del 1 al 6 te digo hay un problema ahí estás haciendo todo esto si estás buscando la, la aprobación de las personas y estás haciendo esto te digo apaga luces cierra la puerta de ese templo o donde tú estás y comienza a pedirle perdón al Señor primero que todo vulgarmente diciéndolo apaga las luces apaga cámara y comenzará a doblar rodilla, pedirle perdón al señor y que comience a edificarte que comience realmente a, a pasarte por ese desierto y no, y no te estés arrastrando esas almas para que para que te estés llenando los paquetes tus bolsas de dinero o llenarse de esa levadura y que cada día crezcan más para que te llamen te entregan un título no seas uno más del montón yo le digo al Señor, no quiero ser uno más del montón, Señor. Yo quiero realmente marcar la diferencia contigo, Señor. Para ser uno más del montón, podría decir mentiras, te puedo hablar bonito y ya. Te estoy hablando la verdad con amor. Y es lo que quiere el Señor? Un pueblo realmente que lo esté buscando de corazón en verdad. Porque el Señor está buscando de, eh, esos adoradores que lo adoren en el Espíritu y en verdad, es lo que quiere el Señor en el nombre del poderoso Jesucristo. Pero si tú quieres que únicamente te hablen bonito, eh, pues te voy a dar una noticia. vas, vas a, Estás perdiendo el tiempo. Si te quieren que hablen de prosperidad, pues puedes ir. Tienes la libertad, el Señor te ha dado al libre albedrío para ir a, a esos lugares pero te estás perdiendo porque estás fallando en muchas cosas no soy nadie para juzgarte ni te estoy juzgando la misma palabra lo dice y si no es su palabra te vas a perder y vas a caer en, eh, en esa rapiña de lobos que te van a devorar de pronto no lo vas a ver en lo externo pero en lo interno, en lo espiritual tu alma se está perdiendo Corre por tu vida, corre por tu alma, porque realmente es lo que el Señor está diciendo. Quiero un pueblo realmente en santidad, quiero un pueblo realmente que me guste, necesito un real sacerdocio, que realmente tenga un liderazgo potente, maravilloso, porque hay un potencial en el pueblo de Dios. Recuerda, todos somos creación, pero no todos son hijos de Dios. En el nombre poderoso Jesucristo. Siempre dale, dale, dale la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor No te canses de dar, Señor. no te canses de, de agradecerle por un día de vida Por un día de haber eh, dormido, por un día de haber tenido un techo Por un día de que tienes trabajo, por un día de que tienes, eh, pudiste dar la vuelta eh, estar que, que tu esposa o que tu esposo estaba, está, al pie, está al pie tuyo que tus hijos golpearon la puerta de tu cuarto y papá, mamá, hola, buenos días. Dale gloria, dale la honra al Señor. ¿Lo he aprendido a las malas? Sí, lo he aprendido a las malas. Pero el Señor cada día edificándome. Y cada día procesándome. Cada día estoy aprendiendo cosas. que me falta? Claro que sí, a todos nos falta. Somos pecadores, somos... Cada día estamos aprendiendo. Pero una vez más, que esto no se convierta como un deporte. Que no se, no se convierta de que... Eh, bueno, eh, yo sé que pequé y se me va a perdonar claro que el señor te va a perdonar porque ya pongo el precio, hace, hace 2000 años años. pero que realmente ese liderazgo ese liderazgo que tú eh, tienes no hagas lo que hemos dicho ya en seis puntos y si te estás sintonizando en este momento te invito a que veas toda la emisión porque tú tienes un liderazgo de pronto, pronto no vas a estar en un altar, en un púlpito, pero vas a tener un, un ascenso, vas a estar, vas a ser, vas a dirigir personas. Y es y es ahí donde el Señor te camufla y vas a hacer esa luz en las tinieblas. Eso sale en el mundo y tus acciones van vale a decir mucho más. Y cuando se den cuenta que tú eres ese hijo del, de ese Dios viviente, ahí sí vas a hacer como un David. Se han metido con ese Dios viviente. No sabían que era ese infiltrado, ahora lo saben. Y todo el mundo va a quedar, tú eres diferente que a los demás que se hacen llamar cristianos. Y ese es el liderazgo que tú tienes, quien te lo enseñó, lo quiero aprender, tú vas a decir en ese libro he llamado a la Biblia, aprendí realmente qué es un liderazgo qué es un líder y me ha enseñado realmente no únicamente a ser un líder en este lugar sino en todos estos lugares y estos aspectos que tengo errores, claro que sí pasa eso, pero cada día estoy mejorando, cada día con la ayuda de Él porque le entrego todas mis cargas, todos mis problemas que no, que, que, es, que es fácil, no que es difícil tampoco pero cada día el Señor nos está pasando como es el parero. Se abre un agretico y el Señor comienza a procesarnos. Vamos por ese desierto y nos quejamos. Nos abre el mar el mar rojo en dos Nos da maná, nos cubre del, del sol, nos, nos, nos pone fuego en el frío. Y todavía nos quejamos. Como líderes. Entonces que el Señor en ese liderazgo como nos dice el Señor en el punto 6 en el Nuevo Testamento es claro al decir que toda la iglesia es un sacerdocio todos somos ese real sacerdocio y ese es un gran liderazgo no es una casualidad que el Señor te escogió. es un gran propósito que el Señor te ha puesto en esos lugares con esa familia en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿quién es el camino la verdad y la vida? Jesucristo y Jesucristo es el ejemplo de ejemplos, como siempre lo hemos dicho, y tú has escuchado por medio de este servidor, perdona que me nombré primeras por, por otros siervo del Señor y Él es el ejemplo de ejemplos él es un buen líder. Él enseñó a venir a servir, no a que le sirvan. Pero hoy vemos que vemos muchos, muchos líderes algo que quieren que le sirvan. Venga, le pongo los zapaticos. Le hacemos eh, esta alfombra roja. Y la gente va corriendo. Porque una vez más... ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Qué estás buscando? Si eres ese líder de Dios y realmente estás escruñando, estás orando, estás entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo, yo sé que estás buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de un hombre. Y yo sé que has pasado, estás buscando de pronto la, la aprobación de un hombre y te han decepcionado, ¿cierto? Bueno. Porque el Señor te está diciendo, es lo que tú querías. Bueno, tuve que, tuve que hacer que pasaras por eso para que entendieras que ellos, que tienes que buscar es mi aprobación, no la aprobación de un hombre. Para recibir mis bendiciones, para recibir todo lo que quiero darte en el nombre poderoso, de mi Hijo Jesucristo. ¿Realmente tú estás conmigo? Te dice el Señor. ¿Realmente? Oh, mi alma te alaba, Señor. Punto número 7. Este punto es maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que el, el, el Padre dio a su Hijo por nosotros para que seamos esos grandes líderes. No, nadie nació siendo, siendo papá, nadie nació haciendo lo que tú estás haciendo. Cada día estamos aprendiendo cosas. Hay momentos que nos frustramos, claro que sí, porque estamos aprendiendo. Pero el Señor nos pasa por eso para que aprendamos y cuando, que en lo poco que, que, que nos da y cuando nos ponga en lo más, ya tengamos un legado de qué debemos hacer o no debemos hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que el número 7, nos pone este punto. No imponga la, la idea de que toda tu familia tiene, tiene el mismo llamado que tú. No le hagas daño a tu familia ni a la iglesia de, de esa manera. Mira eso. Era un cassette que yo tenía aquí hace mucho tiempo. Todos necesitaban estar ahí en el púlpito. Pero no. Todos tienen diferentes llamados. O todos los hermanos no van a estar en un púlpito. O todos los hermanos no van a estar en la puerta. Porque cada uno es un miembro diferente. Y por eso el Señor nos pone en el número 7. En el número perfecto. No imponga la idea que toda tu familia tiene el mismo llamado que tú. Todos no tienen el mismo llamado. Que conozcan de Cristo. Yes. Sí. Porque para ser salvos pero todos no van a tener ese llamado, ese llamado puede ser, bueno van a conocer de Cristo y en el lugar donde estén trabajando, su actitud, su forma de ser, una vez más, va a decir mucho más y va a ganar más almas para Cristo, va a haber el momento que ellos van a hablar de Cristo, Dios les va a dar la oportunidad y el momento para hablar del Señor, de una manera muy especial y como lo direcciona el Espíritu Santo, siempre siendo direccionados por el Espíritu Santo no o la persona a a la persona b no va a ser lo mismo va a ser una, una manera diferente es por eso que el Señor nos está diciendo no toda tu familia va a servir como tú sirves con que conozcan a Cristo y el Señor trabaje en ellos y estén haciendo la voluntad del Señor que la voluntad del Señor sea ellos sean conociendo al Señor y que hagan cada día haciendo su voluntad, ya hicimos la tarea. Pero imponiendo no se puede. Más bien los vas a alejar. Pero vemos hoy en día iglesias, líderes, no que la tiene que venir aquí y tiene que congregarse aquí. Y tienen que hacer esto y tiene que y tiene que pasar a, y tiene que predicar o tiene que hacer la, hacer la primera parte. Y si el hermano no quiere y si el hermano se, se siente forzado pero dice no no me siento bien entonces qué estás haciendo ahí qué piensas que está pasando en ese en ese ejemplo lo estás acercando o lo estás alejando? Claro que lo estás alejando. Le, le, le, le van a tomar fastidio y, está y el Señor te va a cobrar esa alma. Entonces tú necesitas ganarte esa alma para Cristo. Y una vez más, si eres el líder de Dios estás excluyendo y teniendo esa dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, bueno, ahí vas a saber, Señor, a esta, a. a a esta hija tuya, a esta hijo tuyo, ¿qué debemos hacer con él? Pero en el ámbito familiar, Señor, te pedimos que, me, que te diga que te digas, mi esposo, mi esposa, eh, te reconozcan como su Señor y, y que se haga la voluntad tuya en él. Gánatelo. Y que por medio de él se gane su familia. Y es maravilloso. Y he visto personas que no, no están en un púlpito, pero está ganando mucha gente. A través de su, de su testimonio, cómo habla, cómo actúa. Pero hay otros puntos que también, Dios mío, dejan mucho que decir. Y creen que tienen toda la verdad. Como, como decía el apóstol uh, Pablo, a la iglesia de Gálatas. Si tendré que echarme enemigos por decir la verdad No hay de otra mis hermanos En el nombre poderoso Jesucristo Porque tenemos que decir la verdad No podemos eh, Negar quién nos ha cambiado No podemos negar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas Y lo estamos haciendo con amor Que cada día el Señor nos está enseñando Bueno mis hermanos El tiempo se está acabando Ya nos falta un punto y antes de leer este punto, el número 8 El Señor nos lleva un salmo El salmo capítulo 40, versículo 8 Que nos dice El hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado Y tu ley está en medio de mi corazón Uy, hermoso, maravilloso Recibe esta palabra, mi hermano mi padre. El hacer tu voluntad Esa voluntad es hacer lo que el Señor diga Dios mío me ha agradado. Agradado es estar en paz, tranquilo. Tranquilidad. Entre, a, eh, agradar es entregar todos los cargas al Señor. Y tu ley está en medio de mí. Y tu ley está en medio. Que yo obedezco al Señor de todo corazón. Todo va a estar bien. Y voy a ser un gran líder, ese gran sacerdocio. Y el punto número 8, mis hermanos, dice: Muchas veces tu equipo tendrá mejores ideas que tú. Escúchalos y deja de sentirte el dispensador de la sabiduría. Mira lo que dice: El hacer tu voluntario es mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Entonces no te creas sabio en tu propia opinión. Deja que también eh, las otras personas pongan ideas y toma lo bueno porque tú no te las sabes todas y el Señor a veces permite eso para ver cómo vas a reaccionar dale, dale su espacio a las nuevas ideas si son jóvenes, tómalas no como amenazas hoy se dice algo se enojan pero tomemos esas ideas porque si las dicen es por algo para tomar lo bueno y que el crecimiento de la comunidad sea grande en el nombre poderoso de Jesucristo por eso siempre dale la gloria y la honra y el poder al Señor qué hermosa qué hermoso podcast que el Señor nos ha puesto siempre nos pone todos los domingos un hermoso podcast Ponerle la Gloria a través de Cristianos en la Gloria Radio, a través de eh, Facebook, YouTube, por nuestro canal de YouTube, Cristianos en la Gloria. Visítanos, uh, pon un comentario, suscríbete, dale un clic a la campanita para que recibas todas estas emisiones, también la fe que conquista, para que recibas esta, estas palabras. Comparte, no te quedes con estas palabras y vas a ver que una vez más, cada vez que compartes le va a llegar a una persona y van a mirar van a comenzar a escuchar y si le interesó va a seguir aquellas que no, pues, bueno, tú cumpliste hiciste si el trabajo, Señor, yo cumplí compartiste semilla y la recibió y la persona va a decir, gracias necesitaba esta palabra y aquella que no la quiso recibir bueno fue como esa semilla que cayó en las piedras y supuestamente estaba floreciendo un poquitico y se apagó y aquella que cayó en tierra buena creció y aprendió algo que el Señor habló a lo más profundo de su corazón entonces si somos esos buenos líderes y yo sé que tú eres esa, esa, esa gran líder, ese gran líder y si el Señor te ha escogido es con un gran propósito en el nombre poderoso de Jesucristo Así que dale la gloria y la honra al poder al Señor. No te canses en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, nos veremos en una próxima misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Y agradeciéndole al Señor por estas palabras que nos pone. Como te dije, esta palabra me la dio aproximadamente, creo que dos, dos o tres semanas. Creo que tres semanas. Cuando escuché la confirmación a través de otro, de otro varón de Dios, yo dije, Señor, conectadísimo estoy contigo. Es parecido Algunas partes que yo decía Señor, wow, la gloria y la honra son para ti Aba Padre, hermoso Hermoso, eres maravilloso Señor Bueno mis hermanos Nos veremos Dios mediante El próximo domingo Como dicen en la, A la misma hora Por el mismo canal por la, También por la aplicación de Cristianos en la Gloria eh, dándole la gloria y la honra al Señor 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia Escuchas esas emisiones Los jueves a las 7 de la mañana Hora Bogotá, Colombia Esas clases virtuales que el Señor pone unas palabras de poder Y siempre, como eh, siempre lo digo Dándole esa gloria y esa honra al poder al Señor Porque Él es el productor, es el director de todo esto. Y él dice qué decir y qué no decir. Y le damos gracias al Señor por, por esa misericordia, por esa gracia y por esa confianza que nos da de compartir las buenas nuevas del reino de los cielos. Y cada día aprendiendo a ser esos buenos embajadores del reino de Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo. Y Dios mirante, nos veremos en una próxima misión aquí. En hablando con Jesús podcasts bendiciones escucha créditos y entrevistas en hablando con Jesús podcast